Con equipo deportivo. Rafa Gol, Gol, Gol, Gol. gol. es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa, gol. gol, gol. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El Super Debate El programa diferente a todos en radio y televisión Que emitimos de lunes a viernes De 12, del día 3 de la tarde 3 horas de pura candela En el AM910 La voz del Río Grande, Lar Y a través de Facebook Live El Facebook Live es Rafa Gol al aire Y todas las transmisiones de fútbol Con Nacional y Medellín ...y por supuesto los domingos aquí en vivo y en directo por Teleantioquia... ...el Superdebate, con debate, con polémica, con análisis y con conclusiones aportantes. Bueno, ayer se jugó el Clásico Regional de la Montaña, el Clásico 303... ...que fue ganado por Atlético Nacional tres goles por uno... Al Deportivo Independiente de Medellín. Del cómo de ese resultado vamos a hablar en algunos momentos. Por otro lado, el equipo de Pasto derrotó 1 por 0 al Envigado Fútbol Club. Y el BUBU Caramanga derrotó al otro equipo País, al Río Negro, dos goles a cero... El resto de los resultados de la jornada lo estaremos dando más adelante. Por ahora, le damos la bienvenida al superdebate de Rafa Gol. 20 años de triunfos en radio y televisión Y esta noche entre las personas que nos llamen Tenemos los productos que vamos a estar entregando Tenemos las espectaculares anchetas Que est estamos entregando a nombre de BKM Pharma Medicamentos de calidad y confianza Porque aquí tenemos eh, la proteína Tenemos eh, la vitamina C, Benzavit, Masin Y tenemos el linimento Sport tanto el que trae semillas de aceite de cannabis Y también tenemos el reloj, ese reloj nacional acerca de lo que vamos a estar entregando Este espectacular reloj de Mario Entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas Ahí tenemos premios Así que desde ya pueden comenzar a marcar nuestras líneas Nos vamos de una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 Y estamos con Condu Trámites Club. Conduct Trámites Club, la mejor escuela de enseñanza con 30 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ofrecemos cursos de conducción, renovación de licencias y gestiones de tránsito ubicados cerca al Parque de Belénes. Sí, señor. Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 o llámenos al 448-5151 Condu Trámites Club, un mundo de servicios. Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas, LED en todos los partidos de fútbol en Colombia. Contáctenos en Medellín, en Global Sport, 444-6529, 444-6529 en Medellín. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Ayer ganó Nacional cómodamente. Cómodamente, comodísimamente, tres goles por uno Inclusive, si uno analiza el marcador y el partido, fue un resultado corto Nacional pudo haber ganado por muchos más goles Pero ¿por qué? Ya vamos a decir por qué ¿Qué pasó con Medellín? ¿Qué pasó en, en el otro bando? ¿Qué pasó con Aldo Antonio? Enseguida lo vamos a hablar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 Yo voy a ser muy corto porque seguramente el escuadrón sí. tendrá algunas explicaciones, no pocas, a su Grey, que los quiere escuchar con ansiedad del por qué perdieron. Volvieron a perder, porque no es la primera vez que pierden con Nacional. Volvieron a perder con Nacional. Ayer simplemente fue la ratificación que fuimos, somos y seremos superiores. Y si quieren mirar, miren los, miren el retrospecto de los clásicos, a los que les gusta la historia, porque como la historia no cuenta, y Nacional no es el mejor equipo por historia de Colombia, entonces a los que les gusta la historia, miren el retrospecto de los clásicos, no pasó nada distinto a lo que tenía que pasar, no pasó nada raro ni extraño. Y yo no sé por qué ¿tú el mundo me pregunta, ¿estás contento? No estoy en mi estado normal ¿Por qué voy bravo, a estar contento? Usted, bravo, ¿Por hora. qué voy a estar contento? A ver, ¿por qué voy a en estar el estado contento? Normal. Porque le ganamos a Medellín Yo estoy contento cuando alzamos las copas Las copas victoriosas Y nos ponen los laureles de los triunfadores Pero ganarlo un clásico a Medellín Uno más o uno menos Ahora, eh, de todas maneras Fue un marcador muy corto y eso también, eh, yo esta semana pienso hablar con el profe, voy a, voy a ir hasta allá, hasta, hasta donde entrenan Y voy a hablar con él a decirle por qué no permitió que el equipo acelerara si a fondo lo dejan entrar, porque según el a usted no lo dejan entrar, eh, bueno, a no, pues, los porteros Pues ya verán si me dejan entrar o no, pero yo sé que si yo le mando una razón al señor Osorio, él viene y me atiende Yo estoy seguro de eso Sí, el eh, sí. bien y me atiende y a preguntarle ¿Será que acaso los muchachos Como la vez pasada cuando le metimos cinco Usted se enojó con ellos Viendo que el partido estaba tan fácil Tan autopista Esa es la libre tan fácil, porque Para golearlos del Medellín, Para golearlos parados. Autopista libre para golearlos Ahora hablas todo lo que te dé la gana de Parados estaban eh, para, ¿Estaban qué? Parados Ah, Estaban parados pero en el partido anterior Porque el sindicato, claro, en los dos clásicos del año pasado sí, señor, se Estaban parados estás, porque el sindicato El sindicato oyendo. no dejó Estás escuchando la acusación que estás haciendo Sí, sí. sí. repetirla por favor El ¿sí sindicato paró el equipo bueno, Se abrieron Perfecto mm. el sindicato... y, el arquero, y el arquero que teníamos bienido. El Abrió sindi... la portería de par Escuchen en par Escuchen bien sí, señores sencillo. El mm. sindicato paró el equipo No te mm. da vergüenza vos? Hombre, que hasta ahora reclama la ética y la moral? ...de ser de sí, ser un equipo de trubanes... Si es la verdad. y no te avergüenza ser voz ser un equipo de trubanes... Porque el por eso lo Señor, sacaron. por eso lo el sacaron. Jugador, por eso lo sacaron. El futbolista que se para en un partido es un truano. Por eso lo sacaron. Está vendiendo el partido. No lo sacaron. Y a vos y no iros. te da ser cero de truco. Por caso. eso lo sacaron. No te da la pena. Por eso no lo echaron. A mí no me importa. Por eso echaron. A, a mí no me importa. No, no, es que el señor hace una acusación muy grave. En no, no, no, no. materia grave. Pero usted Por eso también también, se echa, llamando, usted usted lo echaron equipo de usted bandidos. también no llamó en Nacional eh, el sindicato y usted daba la lista del sindicato. Pero entonces nunca entonces no dije se haga el que manierco. se pararon en un clásico. Nunca dije que se pararon Esto en un clásico. Estos se pararon. Y el que se para en un partido de fútbol profesional es un bandido. Es un delincuente. Y el señor lo está representando. Parado, bueno, ¿sí? yo no por sé. Eso si por eso bueno, lo sacamos. Bueno, ah, por eso lo sacaste, listo. Listo. El no no está nadie. De... A, a, a mí lo que a mí lo que me aterra es que el señor es que yo soy moral. Yo soy honesto Claro. claro. Yo represento las virtudes del ser humano claro. y estás apoyando un equipo de truanes. No te avergüences que y es que yo soy truan. Sí, ellos verán, ellos pero verán y yo responde. Vos sos vocero de ellos. Señor, señor González, yo vocero? soy vocero. Yo no soy yo no soy vocero la hermana, yo no soy vocero de ellos. Ah, yo no soy vocero de ellos. Yo soy seguidor de un equipo que se llama Independiente Medellín. Yo no soy vocero ellos. de ellos. Yo no soy vocero de voy tu voy tu ellos. Esa palabra truan es un agregado tuyo. Es que el que. Se para en un clásico en un bueno, partido de fútbol eso, y lo regala así, esa, y lo entrega, es un es, truán Esa es su perspectiva, bueno, es un y ese es el no, esa es la que perspectiva usted utiliza. Aclaro de que toda la gente inteligente de truán, que ve este programa. De truán es de él. Es, la es. perspectiva de toda la gente que ve no, este programa. Es su... Porque la acusación que le está haciendo es muy no, grave. Que de se, pararon, se, se pero, Sí, los pero los tan raro el que no sindicatos Oye, pero igual, es más, el primero, no, es más, el primero que dio lista del sindicato del México. Fuiste vos y ahora te estás haciendo nunca dije que eran pandidos y que se paraban en los partidos. ¿Qué fue lo que dijo es que el, sindicato el, si había. el arquero? Después de ese último sindicato partido. ¿Sindicato sí. Después si del último partido dijo, es que Nacional es invencible. Déjate de joder. ¿Sindicato sí si hay? ¿Qué les puede mandar dos meses? Porque acaban de decir que se paró en Clásicos. Y un compañero dijo aquí que ante el Deportes Tolima se dejó meter los goles Claro, se eso le usted Claro, González. claro. claro. claro. claro. claro. que, manda a que a haga dos tesoros, manos, Claro. Dos y cómo me gusta que el escuadrón reviren Espero que ahora reviren con lo que le tienen pues que decir los hinchas de Medellín Demande a dos. Pero si sí es muy grave, no, que vos lo digas no me importa uh. Pero que lo diga el, el, el, el, el, el Adalí de la moral el, el justo varón El que se jacta toda la que él es un varón justo Moral y ético Con y por mayor razón si sí, yo soy y Un, hombre, un hombre que Primero la ética tengo sí. que decir la verdad. Sí, tengo que eso? decir la verdad. Y, y no te da vergüenza reprenderme. ¿Por qué me va a dar vergüenza? No te da ¿Por vergüenza. Da, ¿Por qué me va a dar vergüenza? Porque el problema no es mío. No, me daría porque vergüenza el día que yo falte a la ética pero, y no bueno, le diga la verdad pero, a la gente. Pero, Ese día pero, sí me pero, retiro de esto. Ah, bueno. Es bueno, sencillo. seguí diciendo la verdad, Pero deja que, de que soy lo más moral del mundo. No, del clásico que no hubo nada raro, no hubo nada normal. Ganó el que tenía que ganar Y les hemos ganado ayer, hoy y mañana No pasó nada raro Y yo no tengo por qué estar bien por ganar un clásico Yo estoy bien cuando levantamos nuestras copas Yo estoy bien cuando las copas las levantamos Yo no estoy, a, eh, eh, estoy contento por ganarles Por recordarles quién manda Porque como ahora son hinchas todos de Jaguares y Tolima, Les, esto, les recordamos ayer quién manda ¿Quién manda en el fútbol antioqueño hoy en el nivel profesional? Hasta el día de hoy, el líder hoy, hoy, es, si es nacional... No, tiene 13 puntos y nacional por gol, super... Diferencia, por eso ocupa el primer lugar... Hoy hoy, ah, hoy es, es ante nacional... Tiene 13 puntos y, y tiene mayor cantidad bueno, de goles que el pasto... Bueno. Señor Osorio, buenas noches... A ver, cuéntenos... No, déjelo tranquilo... Usted, bueno. calmadito González... Ahí. Bueno, mire. primero... La pregunta es... Aldo Antonio... Eh, ¿Qué le pasa a Aldo Antonio... No, no, que no, salió a decir no, no, al final del partido... Que como vienen varios clásicos, él se daba el lujo de perder. Sí. Entonces yo pregunto: ¿el señor, el señor Bobadilla no ha jugado clásico, él no ha no, no, parece así? que no. Él no sabe la importancia pa de ganar un clásico. Parece que no, parece que no. Porque ayer, ayer, usted señor Bobadilla decepcionó hasta el hincha, hasta eh, el hincha más eh, cándido que tiene el Medellín. Hasta Caretorta y cualquier hincha desprevenido. Usted lo defraudó ayer Y le voy a explicar por qué Voy a presentarle disculpas A esa afición Que fue ayer al Atanasio Girardot A ver lo que vimos Que debieron haber Haberse quedado en la casa Porque yo Yo porque tenía que ir a trabajar Pero si yo veo esa formación Del Medellín Con hombres que hace años no jugaban Un año que no jugaba un hombre que tiene que ser clave en la defensa para dar equilibrio como Pertus. Yo inmediatamente me agarro la cabeza y digo, ¿qué técnico tenemos? Y en la rueda de prensa no se le cae la cara de vergüenza cuando dice, es que este año hay muchos clásicos. Señor Bobadilla. Usted parece que no jugó clásicos, porque el hincha perdona todo, menos que se pierda un clásico, menos que se pierda un clásico, y a mí no me va a decir usted señor Bobadilla que es que dentro de 48 horas tiene un partido de Copa Libertadores, hermano está comenzando este campeonato y yo he transmitido cientos de partidos en el Atanasio 30 partidos y los mismos jugadores. 40 partidos y los mismos jugadores. Así que ese cuento a mí no. Vamos apenas en la sexta fecha y usted tenía que ponerla titular. Y después del partido, después del partido, perdiendo o ganando, usted tiene que decirle a los jugadores, ¿cuáles de ustedes me acompañan para ir a otra gesta en Argentina? Y le aseguro que todos van. Le aseguro que todos van. A mí no me venga con el cuento que no, que tenía que darla titular para el partido de Copa Libertadores y, y enfrentar con un equipo de remiendos, un equipo de segunda, a el rival de Plaza. Hombre, no se ha escarado, señor Bobadilla, porque el hincha, vuelvo y repito, perdona todo, menos que se pierda un clásico. Así que el próximo sábado yo veré. Porque no quiero que Medellín salga a la cancha con una formación de retazos. El equipo tiene que salir con la titular el sábado. Pase lo que pase, tiene que salir con la titular. Porque con la titular estamos más cerca de ganar. Ayer, antes del partido, yo dije que íbamos a perder. Es que con esa formación, Mosquera, lateral derecho, Pertus, que hace un año no jugaba, Tegué, que yo hace veré. otro año no jugaba, Daniel Castro, Mambodías, Luis Mena, Luis Mena que es un lateral, Improvisado de bueno, delantero, bueno. que pasa hombre bobadilla, te enloqueciste. Parece que nunca jugaste un clásico, pero eso sí. Ma pas eh, pasado mañana, Yo veré. pasado mañana, hay que ir a, bueno, Raúl. a eliminar a Tucumán. Porque si dejaste los titulares para este partido, es porque estás seguro de clasificar. Porque si el martes te eliminan, tenés que irte disofacto, de Independiente Medellín. Así de bueno, ya está el memorando y la orden al aire. Bueno, bueno ya no, sabes. Él verá. Él verá. ¿Cómo le parece? En la mesa. Ni siquiera el presidente, ya. doña Meñía, habla así. ¡Yo veré! ¡Yo veré! Bueno, ¿A usted dónde Eso se eh, desconectó? ¿Usted dónde lo desconectamos? ¿Con no, amarilla? Pues, roja, con amarilla. ¡Écheme si quiere! ¡Ah, no! Pues. Si quiere lo voy he a ayer me emocioné con el gol de Nacional, me mandaron a callar. Ahora, écheme si quiere. ¡Pero yo veré! Y, Señor, ¿Y si usted me echa? ¡Yo veré! Augusto rame, Velosa, rame, rame, el rame, rame, cirujano sí de comentario. A ver. Don, bueno, rame, rame, pues, ya, ya. Eh. Don Augusto, ¿será que Bobadilla... Y don Raúl, quieren o tienen que asegurar, me imagino que es el pensamiento, asegurar el martes del partido de Tucumán. Y, Por eso y lo, dejaron lo, la nómina lo, lo, lo dijo, tan simple. lo dijo Vadilla en la rueda de prensa. ¿Qué tal, Rafa, compañeros televidentes? La Un explicación al inche de Medellín es esa. Pues Nacional gana sin importarle la nómina del rival. Eso es impajaritable. Listo, gana Nacional, gana muy bien. Punto, felicitaciones. Se Segundo el regalo Segundo Nos morimos Medellín, de pudo, Medellín pudo aplazar el partido Como lo aplazó el Deportivo Cali Que le pidió el favor a Millonarios de aplazar Millonarios cedió Porque tenía compromisos internacionales Y el Partido Millonarios Deportivo Cali fue aplazado Medellín pudo hacer lo mismo y no lo hizo Tercero Bobadilla pudo combinar mejor la nómina. Desesperada. No, no no todo, Desesperada. Todo ya, ya, ya. Y, decidió, y yo en la rueda de prensa le dije, calme, González. Señor Bobadilla, hay que combinar, hay que saber combinar las 3D. Se lo dije. <risa> Decisiones determinan destinos. Esa decisión hoy suya de, de colocar una nómina suplente determinó un destino que fue perder el clásico. Ahora, con eh, eh, una cantidad de imprecisiones, en imprec eh, la nómina, por ejemplo, ¿Cómo le parece que de los dos centrales no nombra, no colocó a Giraldo, que era el que más medio activo estuvo en la temporada pasada? Y coloca a jugadores que estaban completamente inactivos. Tanto así que esos dos centrales de ayer no los lleva para Argentina. Y se lleva a Giraldo, que no fue ni suplente ah. ni titular. Una cosa incoherente totalmente. Ayer pudo haber empleado, por ejemplo, a Chirra, a todo desde el comienzo, eh, a, al jugador eh, Mauricio Cortés. No lo utilizó ni de suplente Mauricio Cortés y va dentro de la nómina que paga para Argentina. Unas, unas incoherencias totales, señor Bobadilla. Ahora usted dice, es que nuestra prioridad es la Copa Libertadores... <risa> <risa> por el tema deportivo y por el tema económico, claro el tema económico, le representa al Medellín si le gana y si pasa la serie contra el Tucumán, 3 millones de dólares que al, al, al, al cambio de hoy 3.380 significan 10.142 millones de pesos que le llegarían a las arcas del Medellín y nos lo decía don Raúl allá afuera decía, hombre es que me vale 1.700 millones de pesos la nómina mensual del Medellín y esa plática que entra prácticamente uno da a entender significan 6 meses de salario para el Medellín, todo eso en la económico también. Entonces uno le pone en los zapatos de, de Bobadilla, en los zapatos también del, del, del presidente. Mm. ¿Qué van a hacer? ¿Con el equipo titular al 100% para un viaje de más de 14 horas para irse para Tucumán y llegar desgastados allá? O con el equipo alterno, con el equipo alterno, Rafa, pudo haber combinado mucho mejor tanto titulares como suplentes, para el compromiso y hacerle, y hacerle viernes, más, y más oposición al Atlético Nacional, Rafa. Pero, por supuesto, desde antes del compromiso se sabía que era una a, diferencia total en las dos nóminas, ¿no? Bueno, muy bien, don Augusto Velosa, saludamos a Juan Diego Arroyave, también estuvo anoche en el partido. ¿Y será que Medellín va a llevar el bus para ponerlo en la puerta ya frente a Tucumán? Porque Medellín se trae el empate y está al otro lado el charco. O sea, eso también es meritorio y uno lo tiene que ver de pronto por ese lado. Es lo que espera la gente de Medellín, conseguir esa ese anhelada clasificación a la Copa Libertadores para airear un poquito este trago amargo que viven con la derrota del Clásico. Que por cierto quiero contar, de, decir algo, eh, Rafa Gol, sobre el tema de, de, sí. de Nacional, porque es que Mm, hay que ponderar y hay que elogiar la capacidad del técnico Juan Carlos Osorio para potencializar a los jugadores Y cómo, cómo los ubica en puntos y, en, y, en las, y de acuerdo a las situaciones de juego, cómo los, los eh, ubica y dónde rinden Por ejemplo, uno se sorprende cada día, cómo Cristian Mafla, que la, el semestre pasado, el año pasado, era un villano Hoy es uno de los jugadores importantes en Atlético Nacional el caso va a ser. Me la perraza. boca a mí y a todo el mundo, mi querido hermano. Mm, no, exactamente. Sí. Tan rápido. Y a ustedes también se las no, tapó el señor. el señor Juan Carlos Osorio. Y a ustedes y también se las tapó Juan Carlos Osorio. A mí oh, no. Osorio oh, no. No me ha tapado oh, no. la boca no, ni me la boca. No, yo tapar, no sé señor, si usted o a, a yo quien sea. yo tengo muy claro. No, te, te la tapó. Te la tapó. Vos oh, no. que siempre lo oh, maltrataste no. cuando le decías payaso en la libreta. No le tapó la boca. en la libreta le decías hombre. No, no. Ha sido un descarado hombre con los técnicos. No le tapó la boca. Termine, Juan Díaz. La, Pero nunca, la, nunca, lo nunca lo ha vendido. De esa forma tan miserable, ni sí, hombre. sí. es más miserable de decirle vendido a la gente. Medellín se vendió ante el dijo el representante del Medellín. Eso es más miserable que Gua, decirle un técnico payasito de la Juan, Dele, Juan, Juan ah, Carlos no se escuche más, señor González. Dele, Juan no se escuche más porque los lo jugadores no se escuche no. más. No, no se escuche. No escudándose. Dele. No, no, no, no, no, no, bueno, Juan Carlos Osorio sabe potencializar a los jugadores en el caso, por ejemplo, de Braguieri. Sí. No es muy rendidor en defensa, pero es hace goles, hace ¿Qué goles. O sea, usted tampoco tiene mucho llegue... derecho a hablar de ya Juan Carlos Osorio porque dijo que no volvía a Nacional. Eh... Ese hombre no lo querían en Nacional. Usted cálmese, Osorio, ya, ya, hermano, porque es que pierde cierto. clasificador. Yo que la firma, que lo digo. Juan Diego, sí, Pero Estoy nunca cansado. dijo que era un mal técnico. Estoy cansado nunca de Nunca dijo que era un mal técnico. Eso. Nunca, jamás. Es distinto jamás. que no venga que sea distinto. mal técnico y, y un bobo. Es muy distinto. Diferente. Y, y, y, y, y, las, y las condiciones ah. y las oiga, no, condiciones oiga, no, en otro. las cuales ah. tiene ah. alguien al negar las noticias. Ave María, siga defendiéndolo, siga corriendo. Si usted tiene defensa aquí. El tema es que. Estoy cansado de repetir lo que pasó. Ya, ya, no, no repita nada. No, no, no, no, no, yo, yo no, no Ah, no, pero cuando usted ahí tiene que a repetir. No, va no, no, no, no, no, no, no, no, decir usted está amonestado es, y es, se quiere ir, lo manda a la casa en franca y el clásico. Yo soy un miserable. Yo no que yo miserable. O no acelerando, ganaba, ganaba el partido como fuera, con jugadores que están en un buen nivel, potenciando, jugadores que tenían signos de interrogación ante el hincha y hoy por hoy. ...está demostrando por qué es el líder del torneo... ...así que nos parece que eh, el clásico lo ganó eh, muy bien el técnico... ...yo con, lo, con todo el estudio que le hizo a estos jugadores... ...ahí los va ubicando y les va dando el, la, vale estudio, la necesidad... que tiene en cada uno de sus puntos... Hay ...es una cosa del Medellín... ...una cosa del Medellín que me parece a mí que si, si el señor eh, Bobadilla... Qué pena. Usted mira que en Paraguay era un técnico de media tabla para abajo. Nunca fue exitoso en Paraguay y llegó al Medellín. Entonces, ¿qué esperanzas hay con un técnico que nunca fue exitoso? Entonces, ahí no, no, está. No, no, no. Eso y es muy mire, empieza a que los Víctor Luna no, no, no le había ganado a, a nadie. Vea ayer. Vea ayer. De Vea ve ayer. Con el, el equipo que paró y no respetando un clásico porque eso es un irrespeto Claro, primero el era lo primero irrespeto. el clásico antes de ir y a Argentina en, en eso tiene era que ser, eso hay que ser muy claros y coherentes y entonces eso es si, lo que va a sacar a Boba qué puede pensar un técnico de Mediatala para abajo ah no no es que me interesa más eso es otra cosa él está buscando aparecer surgir mostrarse en un torneo internacional y le cuento que si el martes a Tucumán no consigue la calificación claro. Estoy de bueno, acuerdo con usted, don Gustavo Volveré Pero El tema está complicado volveré, porque lo tengo en la mesa a ver. Ya, tranquilo Volveré Si, si no clasifica este Usted Presentamos ve Presentamos al charrúa Andrés <ríe> no, no, no, Cuello Núñez Con tantos patadas. A ver, un concepto <ríe> Ya como más neutral hombre. Sí El tema del clásico Estoy Muy electoral. Primero, felicitaciones <ríe> oh, a los hinchas de Nacional Y a los hinchas de Medellín Que estuvieron en el Atanasio Girardot En un clásico en paz Con un estadio realmente repleto Una fiesta total Primero también felicitar a los hinchas de Nacional, porque Nacional fue muy superior de principio a fin. Es más, durante buena parte del relato de Rafa Gol, me acordé de aquel partido Alemania 7-Brasil 1. Usted dirá por qué, y por qué fue así. Perfectamente, al minuto 30 del primer tiempo, podía estar ganando por goleada Nacional. Medellín le hizo partido a Nacional hasta la mitad del primer tiempo, después ya fue otra cosa. Ya fue otra cosa. Nacional, bien. La verdad, muy bien. A mí, curiosamente, me llama poderosamente la atención, y usted seguramente también, que jugadores que fueron vapuleados, pegados, muy duro, el caso de Mafla, el caso de Duque, ahora sean la salvación del equipo de Atlético Nacional. Sí, porque a vos te taparon la boca. Sanación, a vos te taparon boca. Te y yo tapo yo la boca. Mama, te tapó la boca Se Te tapó la boca no, Duque. Si yo hablé con Antonio. Yo hablé con Yo hablé con el profe. Como siempre hablo largo y tendido. Sí, no me echaron con todo. Para nada. Para nada. Nunca nunca, dije que lo echaran. No, lo contrario. Nunca lo dijiste. Simplemente dije que entro en desacuerdo con eso de dejar a última hora que saber quién juega y quién no juega. Pero son las maneras que tiene Juan Carlos Osorio. Nacional de fiesta. La verdad lo hizo muy bien y podía haber ganado por muchos goles más. El tema es Medellín. ¿Pero contra qué rival, hombre? El tema es Medellín. No hubo rival, no hubo acá, sujeto en el Atanasio. Acá se vendió ninguno jugó solo Nacional. Díganlo, verdad. Jugó solo Nacional. Se animó a decir lo que realmente pasó. Lo que pasó fue. La nómina de sentado, hombre. El Parece señor, que la nómina del Medellín la escogió un señor, enemigo. La escogió un enemigo. Raúl, y me resisto a creer algo, que esa nómina la haya escrito El señor la hay escogido Bobo. Abadilla. Don Raúl Porque Giraldo Porque a Bobadilla se le olvidó Que primero era primero primero el La palabra la tiene el charrua El señor María. Don Raúl Giraldo Accionista, principal accionista Presidente, mandatario Es el que manda en el equipo no, eso Se queja Gustavo, ¿eh? Se queja de lo Vista que paga por mes A club Si usted se va a quejar de lo que paga en un mes A un club, venda al club Si no le sirve el negocio, véndalo es así, clarito. No va a ser. Se quejó. No, no se quejó antes del partido. No hablé con ustedes y no se quejó. Se tengo que pagar la nómina, no no, no, Es, su no, su no. Su es un dato estadístico. Señores, señores. No tiene, se no tiene el apoyo de la hinchada. No lo tiene, no lo tiene. Tampoco Bobadilla. Tampoco Bobadilla, Luciano y Audiencia. Tampoco Pero Obadilla no tiene aquí. personalidad para decir, yo juego con este equipo, claro, porque viene otro y le dice, por dinero, me jugás con este equipo, me jugás con este equipo. Yo conozco a más de un técnico que en ese tipo de situación mm. dice, dejo el cargo y me voy, porque ¿Seguro? si yo no mando nada, mm. si yo no mando nada, entonces vale. vale mucho más, los 3 millones de dólares que el Clásico, ya habían sido goleados anteriormente en los dos Clásicos anteriores y ahora un tercero, son el hazme reír de Nacional. Felicito a Nacional, pero Independiente de Medellín, la verdad, Bobadilla, usted está como la soga con mi apellido, tiene la soga en el cuello. Es la verdad, si el martes usted no gana, no puede seguir. No puede seguir. Ah, ¿Qué apoyo va a tener? Ah, si el tema es económico. Pero acá nadie dijo que era económico el tema. Nadie acá nadie dijo que era económico el, dijo. El, dijo. Tema. No acá el tema. Acá es no el tema es de dinero. Se dijo en la rueda de prensa. Acá nadie el tema dijo. es de se dinero. Se dijo en la rueda de ya Lo dije en la transmisión de fútbol ayer. Yo no, vengo diciendo claro, durante esta no, semana es y lo acabo de dinero, decir, acá es un tema de dinero, dinero. ¿Había dicho. no, no se había dicho no, Y en la rueda de prensa, y en la rueda de prensa el técnico lo dijo, claro. es un tema deportivo y, y económico, claro. deportivo y económico hermano entonces se vendieron el partido por economía No es bueno. el tema de vender el partido, el bueno, tema sí. que antes, Listo, antes, Charuán. Rafa, antes los equipos, <risa> los equipos de fútbol no tenían ese estrés de ahora, jugaban siempre los mismos y no vi eso, de que me duele acá, que me duele y acá. Cada día más cada vez, se vuelve peor, cada vez peor, el presente peor. Es la verdad. Señor Labó, el quien Labó también vivió el clásico. ¿Qué opina de todos esos conceptos? Pues yo opino con base primero en lo que vi, no en tanto en los conceptos, en lo que yo vi uh, en mi criterio. En se lo se primero que equipo Atlético ay, Nacional. Hombre, le no. faltaron dos goles al equipo Verdolaca porque por la forma y los jugadores que tuvo, marcó una diferencia enorme. El caso de Duque, Duque y Mafla es cierto, el técnico los pone, pero ellos aprovechan la oportunidad y siguen tapando bocas, ojetas, como se le quiera llamar, estos dos buenos jugadores, uno de ellos marcó gol el día de ayer, bien por Atlético Nacional y quiero detenerme en el alcalde de Medellín, porque lo bueno debe continuar, y don Daniel Quintero le siguió dando la confianza a los líderes de las barras, a los hinchas de corazón para que vayan a los clásicos y se reúnan verdes y rojos, lo que venía haciendo el alcalde anterior, lo continúa el alcalde actual Lo otro, Augusto, está muy bien, lo felicito Métase en los zapatos del presidente del claro. técnico. Yo me meto en los zapatos de los hinchas Porque yo me debo a los hinchas a de presidente. corazón Los de Nacional y los de Independiente Medellín ¿Qué sentirá el hincha de Independiente Medellín? Entendiendo que van tres clásicos Y van 12 eh. goles en contra del equipo rojo Ante su tradicional rival, el equipo verde Todo en la vida, en extremo, es malo Hombre, señor Bobadilla, es cierto lo del dinero el fútbol, económicamente, es lo que vale en muchas ocasiones. ¿Por qué no puso tres, cuatro jugadores de los habituales titulares en la nómina de alternantes? ¡No, Hace pobrecito, están años, muy cansados! Señor técnico, si usted no sabía, le recuerdo, en el fútbol colombiano jugábamos miércoles, domingo, miércoles, y nadie se quejaba. Don ¿Qué? Velosa, usted Mucho estaba grave, porque sí. yo estaba con usted al lado suyo. Don Raúl Giraldo salió después de la rueda de prensa y nos dijo, es que esta nómina del Medellín vale tanta plata mensual, muchachos. Así, señor, que no justifique... No sé si es porque es Don Raúl o no sé qué pasa ahí, pero aquí señores, ¿Por qué crees que sea? en el tema de Independiente Medellín se equivocó el cuerpo técnico y aprovechó Atlético Nacional. Hay otra, no sé si fue casualidad. Pero después de lo que vivimos con el gran equipo Rafa Golaya en Guarne, veo un equipo más equilibrado en Atlético Nacional en ah, defensa, sí. ah, con cuatro defensores. Sí. Ah, ya no ah, le marcan ¿le los dice goles a Juan Carlos. Juan Carlos Osorio, usted aprende. No, porque no, esto sí otros, es una locura. Este es una locura. locura. Le dan en la cara por Mafla, con Duque y, le, y no aprenden. Muy bien, Juan Carlos Osorio. Y, y Osorio ganó por la cartilla que vos le das. No, Juan sí. Carlos. que usted también. felicitaciones por llegar al Escuadrón Verde, hombre. Esta Agradecimientos cosa. profundos.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 Bueno, proseguimos en el superdebate y con el clásico regional de la montaña que ganó Nacional, holgadamente, tres goles por uno. Al final del partido, al final del juego, este grupo eligió como la figura del campo a Jefferson, el Yeye -ye Duque, y le entregamos todos los premios por ser la figura. Así habló el Yeye -ye con el King, la voz... Figura de la cancha BKM Pharma, figura de la cancha relojes Di Mario, figura de la cancha grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión para don Jefferson Duque, que marcó dos goles en el Clásico de la Montaña. Y le entrego, señor, estos productos de BKM Pharma. Relaje tus músculos con Lean Sport, Linimento Deportivo en Aerosol. Igualmente le va a entregar unos nutrientes que tienen proteína Bloodbeat Más y Blue Sun Skin, un protector solar A y la vitamina C. -se -bit. señor que Dios lo bendiga tiene premios porque marcó dos goles es diferente marcar en clásicos o me equivoco <risa> muchas gracias, totalmente diferente ¿por qué? porque los que somos hinchas sabemos de, de la magnitud de esta situación oiga, ¿cómo terminó físicamente? se lo digo porque hay productos donde puede usted relajar sus músculos no, terminé excelentemente con esto aún nos vamos a poner más al toque Qué maravilla. Le voy a entregar este espectacular reloj Di Mario, que es la precisión suiza y es del equipo atlético nacional. Vea, ahí se lo entrego. Está bonito el reloj para que llegue temprano a los goles. Muchas gracias. Con mayor razón vamos a estar a punto. ¿Cambió en algo el partido entendiendo que Medellín utilizó la nómina básica o qué piensa? Nada, nosotros nos enfocamos en, en jugar nuestro partido y en sacarlo adelante independientemente de lo que ellos pusieron. ¿Cuántos goles ya? No, todavía no los... No los tengo presentes. Pues está marcando figura de la cancha, Rafa Gol Radio y Televisión, grados artísticos. Vea, yo no soy Papá Noel, pero le traje premios porque dale, hay que darle mérito a la gente. Eso está muy bien, muy agradecido con ustedes. Estadio llena, la gente manejó bien. Demasiado bien, así es que se tiene que comportar la gente en un clásico. Que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes, amén. El beso de la modelo es hincha del Medallo y esto como es Antioquia 321. Qué joven tan tímido señor que dios me lo bendiga que le vaya bien muchas gracias a ustedes señoras y señores este es el super debate aquí hay amistad aquí hay cariño esto es antioquia don rafa golinares muy bien señor elkinabo al qué felicitaciones a toda la gente nacional solamente escogemos uno pero realmente pudo ser vladimir to, todo el equipo gobierno pudo, pudo ser vladimir pudo ser bragieri todo el mundo tenía su atacó Pero bueno, Ye -ye. pero bueno, se lo ganó Duque, siga marcando goles y ya. Esto. Usted votó por Yeje. -ye. Sí, yo voté por él. Ver, pero, usted, yo, bueno, yo, pero yo pues, creo pero... que casi le da el infarto de tener que votar por un enemigo como Yeje -ye Duque. ¿Cuál enemigo, hombre? No, ¿Qué, no ¿qué, hacemos, mío? ¿qué, hace, ¿Qué hacemos él si él no, Le ha dado no sé. hasta con el balde Diciendo que aquí no vino sé. Ese jugador nacional, que no pasa nada Que Mafla para qué que yo mafla no sé. Un, de, de un equipo para la B De Sherman Cárdenas hablaba Entonces, pues Yo no sé Yo no sé si son amigos O enemigos míos, por lo que sí sé es que tengo la conciencia limpia que nunca les ha acusado de entregar partidos De eso sí estoy perfectamente seguro mm. Nunca he sido capaz de decir que Sherman Cárdenas, que Mafra o que Duque han vendido partidos Como sí dijiste vos eh, de la gente del Medellín nunca, sí. nunca he sido capaz de decir eso Y vos sí estás sosteniendo abiertamente que la gente del Medellín vende partidos Usted bueno. dijo que el arquero del Medellín ha vendido partidos. partido contra Tolima vendió el partido. Ah, ah, las pruebas, las pruebas, las pruebas. Y acaba, sabe, acaba de decir que dicho: No, que, no, no, que no, no, como me acusan no, que usted es enemigo de Duque. No, no, no, no soy de los jugadores de fútbol. Debo no, la constancia. No, no soy ni amigo. No, Eso no es sino presionarlo al mismo Ah, Así, si con el presionado vos, con el presionado vos, que dijiste que a Ubaydía lo vas a echar porque dijo: Yo veré. Como quien dice, yo procedo. Bueno, oro viraldo ya tiene quien haga el trabajo. Como yo, es que soy enemigo de los jugadores. Yo, los jugadores, no soy ni enemigo. En, en la era actual, mantengo una distancia bueno. prudencial. Ellos no saben de, quién soy de, yo Lo si de Yelle Duque, Duque, que en México le fue tres cuartos Regular tres cuartos, que en Santa Fe igualmente Muy regular, pero aquí estoy de acuerdo Con el gordo cuando dice cómo repotenció Otra vez al jugador Juan Carlos Osorio Don Juan Diego Arroyave, señor A eso ha ido, don Gol, La repotenciación que hacen de Toda Duque Cómo está... se ubica y, y empieza a hacer goles Que creo que para eso lo trajo en Atlético Nacional Las virtudes que dejó Duque En el pasado, que lo llevaron a México Fue por ser goleador Estuvo en, esta, en este bache, digámoslo así Y regresa a Nacional y quiere volver a salir triunfante Nacional fue muy superior Y Duque tapó bocas convirtiendo dos goles en el partido Y podían haber sido más Duque fue la gran figura de Nacional por esos dos goles Pero la verdad, colectivamente Nacional fue muy superior Y viene marcando diferencia Duque En Copa Suramericana y en Torneo Colombiano Marcó do go dos goles y no mintamos En Santa Fe a Duque no le fue mal Tuvo que ver mucho en la subienda futbolística de Independiente de Santa Fe el semestre pasado, pero pues, como todo lo... De Michael Correo Balanta, Guaduco, hombre, no diga mentiras. A fue Duque Michael le malanta. fue muy bien en Independiente Noble Santa Fe. Le fue muy bien en, Duque, felicito, muy bien en, en manca, Santa Fe. lo felicito. Siga marcando en, en goles. En goles, goles, goles, le fue muy y bien. Y espero que en algún ay, momento ay, de la mentiras, vida hombre. alguien le presente disculpas ay, porque, ay, porque ay, le ha dado varilla y usted sigue marcando goles. Muy bien, Duque. Y espero que, como es una baratija, y aquí nadie dijo lo contrario, como es una baratija, pues hombre, las baratijas también a veces salen buenas Al final del oh, juego, no. los hinchas de corazón yo. hablaron así con Belkin la voz Ha terminado el clásico de las pasiones con la mejor afición del mundo, la de Antioquia y voy a saludar ese hincha de corazón, el hincha de corazón del medallo local para efectos de taquilla y el hincha de corazón de Atlético Nacional visitante, pero la gente se manejó bien. Ganó el verdolaga el medallo Don Jackie Posada en Facebook Live. También nos pueden ver las transmisiones de Rafa Gol. Nos pueden ver las transmisiones en Facebook Live, Rafa Gol al aire Y de lunes a viernes nuestro programa deportivo, 12 a 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande, 910 AM. Vea, estos son antioqueños, ¿qué le pasó con su verdolaga? No, no jugó bien el equipo, esperamos que la gente salga en paz y que no haya violencia, que llevamos todo la, el fútbol en paz y todo el mundo para la casa tranquilo. ¿Y qué dice el escarlata? El sábado no se pudo, pero... Siempre hay que lucharla. ¿Y qué dice el verdolaga que tiene el pelo parado? Lo más importante es que se ganó y que salgamos todos en paz, es lo más importante. ¿Y qué dice el hijo? A que el partido estuvo súper bueno, ganamos y que toda la gente salga en paz para sus casas. ¿Y qué dice el poderoso que se parece a Moisés? Eh, hombre, eh, para la nómina que trajo el Medellín, eso era lo que, lo que, nos, había, lo, lo que nos iba a suceder. El entrenamiento lo ganó Nacional. Venga, venga, un abrazo entre ustedes dos que son de la tierra. Vea cómo es de bonito. Ustedes vinieron a compartir juntos. Claro que sí. ¿Qué son? Compañeros de trabajo. Compañeros. Y entonces, eh, el linimento deportivo hay que dárselo a los jugadores, ¿cierto? Claro que sí, con Lina Sport. Relaja el músculo y le permite para el cansancio. Vea, yo le he a usted, vea. Vea cómo se le relaja la cabeza. <risa> la bubucela Paisa. ¿Qué pasó con el medallo? Muy mal partido, no tenemos equipo envejadamente. ¿Y usted qué dice, Verdolaga? ¿Qué? Que para dentro de ocho días ahí vamos a ganar. ¿Y qué dice el otro verde? También vamos a ganar dentro de ocho días. ¿Y qué dice el de la bubucera? ¡Hay que ganar! ¡Dios Padre! ¡Yo estuve rezando! Vale, ro! ¡Dale! Vea señores de Colombia, les voy a decir una cosa con toda sinceridad Aquí está la mejor afición del mundo Estadio lleno y la gente se manejó bien ¿Usted qué dice, verdolaga? Ah no, gracias a Dios, jugamos un buen partido Fútbol en paz y gracias a Dios una victoria más del verde ¿Y usted qué dice? Siempre, siempre lo mismo que el amigo este <risa> A ver hombre, armadillo eh, realmente estamos muy contentos, los 20 años de triunfo de Rafa Gol, Rafa Gol Linares, Rafa, gol Gol Gol Gol dar un regalo, venga para acá, venga para acá ¡Ay, ay, ay! Necesito que le da un beso a este señor Escarlata porque esto ver, es la tierra A ver, amiguito, ¿qué pasó con su medallo? Nada ¿Nada? ¿Y usted qué dice Verdolaga? Que sí pasó mucho. <risa> ¿Y usted? Mucho, muchísimo. Tres goles. Eh. Vea, saluden a este niño. Pues, el... es, es, es. Muy bien, vea. Esto es Antioquia. Voy a terminar con la mejor afición del mundo, la de Antioquia, la de los frijoles con arepa carajo. ¿Qué pasó? No, un partido muy difícil, buen rival nacional, un equipo muy grande, nos ganaron bien. ¿Y qué dice el loco? No. Feliz, feliz, contento, gracias Nacional. Estos son los clásicos que tienen que ganar, lastimosamente, triste, pero felicitar a la hinchada del Medellín y a la Nacional por su buen comportamiento. ¿Usted qué dice? No, salimos con una nómina alterna, esperemos a ver el próximo clásico. Lo importante es que el martes tenemos que ir con toda Argentina Nacional, felicitaciones. Ángel. ¿Y usted qué dice? No, excelente clásico, jugamos un partido excelente, maravilloso y esperamos que sigan así. Señoras y señores, vea, ellos son de la tierra Voy a terminar, un aplauso para ustedes, señores Son hinchas de corazón, son antioqueños, carajo Bueno, ahí está, conclusiones, señor González Pues... Es que esto no lo hemos ganado por primera ah, vez ah. Esto no lo hemos ganado por primera vez Muy normal que le ganemos O pasó ayer algo extraordinario Hubo temblor de tierra, muy normal y el próximo clásico a lo mejor traiga la nómina del Barcelona y vamos a ver si nos, si nos ganan, vamos a ver si nos quitan la paternidad, tenemos un lindo bebecito para criar Hombre y lo más grave es que lo que me llama la atención y me duele más es que Bobadilla estaba en la tribuna en el último clásico del año pasado y después de perder dos clásicos seguidos, a usted no se le cayó la cara de vergüenza poner esa nómina ayer para perder un tercer clásico, señor Bobadilla Y aclaro, Rafa, yo no estoy de acuerdo con el señor... Eh, Raúl Giraldo. No, antes por el contrario, en eh, mi participación es un cargo de ¿no? al técnico. Aclaración, eh, al, al, al cargo técnico de a aclaración. Y, y lo que dije es que uno, el volatil, para analizar ¿no? ese fútbol, tiene que aparecer en los zapatos del hincha, los zapatos del, del cuerpo técnico, los zapatos del directivo. Eso pasa como el cuento de, caper, de, cap, de Caperucita Roja. Capa, Una cosa el, piensa Caperucita, también. otro la abuelita y otra el lobo. El, el lobo. A a ver, ver, gana no Nacional En Y lo ha dicho Jefferson Duque es que Nacional se preocupa por su fútbol, por hacer las cosas bien y ha ganado muy bien el clásico de la montaña. Nacional hizo lo que tenía que hacer, jugar bien y ganar. Inclusive no hizo más goles porque perdonó. Lo de Medellín es el martes, pero los números son tajantes, no son buenos en Medellín. Es entendible por el lado económico, pero si no te dan los números, vende el equipo. Y bien por Atlético Nacional, jugadores como Duque, Bragieri que aquí trataron de baratijas, marcan diferencia. Fueron las figuras de la cancha y de Independiente Medellín, señor Bobadilla. Antes del 2 está el 1 y el 1 es el clásico. No más técnicos de estómago en el Medellín. Bueno, muy bien. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa. Linimento deportivo Lin Sport con aceite de semillas de cannabis. Ideal para aplicar antes y después de la actividad deportiva. Úsalo en contracturas musculares y golpes por lesiones. Presentación... 200 mililitros Linspor linimento deportivo en aerosol ideal para aplicar masajes musculares en el calentamiento precompetitivo en calambres y contracturas úsalo en contracturas musculares y golpes por lesiones presentación 200 mililitros adquíralo en todas las farmacias de confianza un producto BKM medicamentos de calidad y confianza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 Bueno, y a ver si ya tenemos los resultados de la jornada, a ver cómo quedó los resultados de fútbol en el país y también la tabla de posiciones, la próxima fecha, que se jugó de la siguiente Ahora manera. Ahora sí somos el mejor del país. A ver, los, los, resu los resultados, señor Luciano. Pasto 1, Envigado 0, Santa Fe 2, América 0, Chico 0, Pereira 1, Medellín. ¿Cómo? Medellín 1, Nacional 3. Vaya sorpresa. Tolima 0 y Junior 0. Más resultados, Gustavo. La Equidad 4, Cúcuta Deportivo 1, Bucaramanga 2, Río Negro 0. ¿eh? Esos equipos que cambian de técnico ganan Andes, de una. 1 Caldas 0, Patriota 0. Jaguares y Alianza Petrolera juegan mañana. Cali y Millonarios quedan aplazados. La tabla de posiciones está en sí, Augusto Velosa. Primero Nacional 13 puntos, también Pasto 13 puntos, tercero Santa Fe 11, cuarto América 10, luego está el Deportivo Pereira con 10, Cali sexto con 9 puntos, séptimo Petrolera con 9, octavo Junior con 8, noveno 11 Caldas con 8 y décimo Río Negro con 7. Más tabla de posiciones, Juan Diego. En la decimoprimera posición, Tolima con siete luego está Jaguares con siete en la decimotercera, Envigado con 7, decimocuarta, Medellín con 7, decimoquinta, está Equidad, Equidad con 5, yeah. en la decimosexta, Millonarios con 5, Bucaramanga, también en la decimoséptima con 5, octava Patriotas con 3, decimonovena, Chico con 3, y el último de la tabla, el Cúcuta Deportivo con tres puntos. La próxima jornada será... Así, Charrúa. Junior ante Jaguares, Patriotas ante Chicó, Nacional ante Independiente de Medellín, América ante el Deportivo Cali, Alianza Petrolera ante el Tolima. La próxima fecha se sigue jugando así, alguien la voz. Pasto rivalizará con la Equidad, Río Negro recibe la visita de Envigado, Cúcuta enfrentará al Bucaramanga, Pereira enfrentan en el clásico del eje cafetero a Luce Caldas, Millonarios Independiente Santa Fe. Bueno, ahí estaban los resultados de la jornada y nosotros habíamos quedado viéndole la segunda parte de los 20 años de Rafa Gol, donde estamos todavía de celebración, festejando y compartiendo con todos los hinchas y con todos los oyentes. Así que este es el segundo informe con el King esta es la segunda parte de la nota, 20 años, Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de triunfos. Así fue, así celebramos con todos ustedes. Una efeméride, esta no me la podía perder. Los felicito por estos 20 años al servicio de la opinión pública, al servicio del deporte, que lo hacen excelente y valga la aclaración. Un programa muy exitoso. ¿Usted hace 20 años qué estaba haciendo? Hace 20 años. Oiga no que estaba en el colegio. Hace 20... Estaba en el preescolar. En el preescolar. Sí. Habló el nonato de la Cámara de Representantes. <risa> Más o menos. hace 20 años era de colas y de bozos, ¿cierto? Como el zorro. No, hombre. Yo, no, no te... yo lo conocí a usted de pelito largo, diaretica y monito. Estamos muy contentos de, de cumplir 20 años, 20 años muy difíciles, pero que siempre Rafa ha salido adelante con su grupo. Ahí estamos con los 20 años y vamos a cumplir muchísimos más. Sí. Eh, <risa> Vanidosa, egoísta y orgullosa. Te sostienen en un falso pedestal Traición era prepago y mentirosa Esa es la prepago de Junín. Muchas, muchas gracias a Rafa y a... No vaya a llorar puede. Y a todo el grupo de Rafa Gol Este éxito es no solamente es de Rafa, es también suyo, de Luciano, de todos Gracias a usted también por ser tan humilde Esa nobleza siempre que usted se cargue con todos nosotros Yo a usted sabe cuánto lo quiero, usted no se imagina cuánto lo quiero James, un abracito ¿Qué nos vas a regalar? Te no doy lo... el regalo de la... A ver, usted, eh, ¿y cuál es el regalo? Che, ¿qué es lo que más recuerda a este equipo? No, los viajes, la... La amplitud, o sea, primero conocer otras cosas, otras culturas de la mano del fútbol Y la amplitud de poder hablar de un montón de cosas Este no era solamente un programa de fútbol Yo recuerdo cuando Luciano venía encendido contra los políticos No hay derecho, entonces me parece que esa amplitud también es buena Muchas congratulaciones a todos mis compañeros Y a, desde luego a Rafa Colinares Por esa bendición, por estos 20 años de triunfo en el deporte Que hay de cierto que usted vende un hueco Sí señor, pues no sé eh... Eh, modestamente se hace lo que profesionalmente se puede gestionar gracias hombre de la voz feliz cumpleaños para ti para todos los compañeros y estoy muy contento de hacer parte del gran equipo deportivo de Rafa Gol Lilares desde de ese primero de febrero del 2000 usted como viste narra a, con alegría feliz feliz de compartir estos 20 años de cumpleaños con Rafa Gol con usted lo felicito por su trabajo excelente cumpleaños de todos a ver, más o menos cuántas voces imita usted más o menos a ver son más o menos, como dos, pero no, bueno, ahí no, vamos, ahí vamos, No, ahí no vamos. hombre, muchas, demasiadas. Señoras y señores, buenas tardes para todos los televidentes de Teleantioquia. A usted, perro miserable que está tomando viagra en este momento y no ha sido capaz de hacerle el mandado a su esposa. Felicitaciones por ser oyente y televidente de Rafa Golinares. Un abrazo. Elkin felicidades y feliz cumpleaños y gracias a ustedes por estar siempre en sintonía. Sí, un saludo, pues, felicitaciones a Rafa Gol. y sí, hace un año hago parte de la empresa Rafagol Radio y Televisión, y pues, acá estaremos hasta que Dios lo permita. Saludos de Pepa. Muchas gracias, lo mismo. ¿Usted no ha pensado en afeitarse el pecho? <risa> Nuestro Community Manager, ¿qué tanto hay que estar pendiente en las redes sociales? Porque es mucha gente que nos escribe. Bueno, la verdad la gente ha aceptado mucho el tema de redes sociales con el grupo de Rafa Gol. No solamente en, en estos 20 años, sino que a través de todo la, el tiempo. ¡Rafa Gol! No, no, no, no, me imagino, don Carlos Arango, que hay que estar concentrado. Porque es una transmisión con muchos periodistas y siempre con muchos sonidos, muchos pitos. Y Debe ser todo muy bueno Sí, excelente, disfruto mucho De estar trabajando en mi profesión Elkin, eh, saludo cordial para usted Para todos los televidentes Primero saludar a Rafa, hermano Estos 20 años, 20 años de éxitos De triunfos, que sigan siendo muchos más Y hermano, es, es un reto Cada transmisión, cada programa es un reto Y, y le ponemos todo el corazón para que salga perfecto No, Elkin, a vos y a todo el equipo de Rafa Gol De parte de toda la radio en la ciudad de Medellín Toda la parte de administrativa los muchachos, los operadores, los controles, siempre queremos estar acompañando a Rafa y felicitarlo en estos 20 años de esa labor periodística tan importante para el departamento de Antioquia. Oiga, ¿usted por qué ya puso rayitos blancos? Son naturales. Sí, sí. Bueno, muchacho, vea, vea, ahí está el gran equipo de Rafa Gol. Con este ramo espectacular, muchas gracias a nuestros amigos de Jorge Londoño. Terminamos la segunda nota: celebración 20 años de Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de trucos. Bueno, muchas gracias a Don Elki y a la gente por todos esos detalles. Saludos, felicitaciones. Luciano, un número del 1 al 222. 200. El número 200 corresponde al señor Henry Alberto Tobón en, en Pereira. Ocho personas ven en el programa. Tres mujeres, cinco hombres. El número 25. Justo. El número 25 corresponde al señor Saúl Londoño. Vive en Bogotá. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. El número 74, mi simador. Don Augusto Velosa para Enrique bueno. Solórzano. Otro de Bogotá. Uy, qué cantidad de gente muy hoy de Bogotá. Seis personas ven en el programa. ...dos hombres, cuatro mujeres... ...Juan Diego... ...el 193... ...el 193 corresponde es. para... ...doña Ruth Montoya... ...en el municipio de Itagüí... ...cuatro personas ven por el ...dos hombres, dos mujeres... Charrúa ...el 15, ya saben por qué... ...el número 15 para Carlos Mario... ...ah, no tiene apellido... ...dice de Itagüí... ...pero está el teléfono... ...cuatro personas ven por ...dos hombres, dos mujeres... ...es hincha nacional... ...y está cumpliendo años... ...felicitaciones... Eh, la voz eh, del de, de, de 1 al 788 el 519 519 todos los que escribieron participan Juan Pablo Maya que pregunta quién debe ser titular, Quiñones o Candelo en Atlético Nacional, es el ganador hoy. bueno, a ver, despidamos con vitrinazo Luciano, sí señor a dos grandes verdolagas en los United States a ver, Hugo Carvajal y Gabriel Jaime Sierra, al superintendente de la policía Giovanni a Doña Dilma y a Nando el Grillo en San Antonio de Prado Pablo Andrés Garcés, contralor de Envigado Rodrigo Mejía, que dice que Sopetrán está cumpliendo 404 años Yurani Rentería, Rodrigo Montaño en California Darío Gómez, que vino desde Toronto a conocer el gran equipo deportivo de Rafa Gol bueno, saludo a Giovanni Escobar A Jorge Enrique Ricorduz en Cúcuta Al colega, a Oscar bueno. García en Bogotá A Diana Patricia Hernández Que está cumpliendo sus primeros 50 años Mi estimada amiga Para Doña Margarita y Don Fermín de la Marseilla de en Multielecto, no se pierden el programa Para Juan Esteban Diosa Como lo recordamos, a la de San Antonio de Prado Para Cristian Leandro Zapata y Caterina Arroyada allá en Robledo Para Doña María Betancur Allá en la Casa Cruz del Club Estudiante de Medellín para Raquel, que cumplió tres años y es la nieta del Chucho Torador, gran abrazo para el Chucho. El saludo para Luce Milce Gómez y para toda esa barra de Medellín que están en la sierra, en Puerto Nare, Antioquia, observando Rafa Rafagol. Y el saludo también para Juan Cerna, nuestro gerente de ventas, y para el doctor Elkin Sierra, que siempre hace parte del equipo. Vitrinazo para Natalí Vélez, concejal de la ciudad de Medellín, Sergio Roldán Gutiérrez, el gerente de Indeportes Antioquia, mi amigo, comunicador audiovisual de la alcaldía de Itagüí, Juan David Jaramillo, su señora Caterine, que cumplió años y en diciembre seguramente se van a casar. Bueno, y cierro mi vitrinazo para el doctor Sergio León González Villa, gerente general de Colanta. A la doctora Olga Beatriz Aguilar, muchas gracias por los premios en el Día del Periodista para mi sobrino Jonathan Cifo de Bogotá y Juan Pablo Castellón aquí en la Gobernación y a su hijo Juan Pablo Castellón Jr., hincha de Nacional. Feliz noche para todos, Dios les bendiga, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos, permiso.